¿Cuántas veces estás encontrado en una relación preguntándote si ese hombre siente algo más por ti? Si siente lo mismo o si al menos está enamorado. Los hombres podemos decir mil cosas, pero puede haber una diferencia enorme entre lo que decimos y lo que hacemos. Es por eso que el día de hoy te traigo 10 señales de que ese hombre al que has estado viendo, saliendo con él o que tienes una relación está enamorado de ti Hola amigos yo soy Cristian y antes de empezar con este tema tan profundo y emocionante déjenme recordarles que en todos mis videos van a encontrar varios regalos sorpresas y sorteos para ustedes en la descripción del vídeo lo único que tienes que hacer es ir a la descripción, checar, buscar donde dice regalos y sorpresas y ver ahí todas las cosas que tengo para ti también te recomiendo que busques donde dice herramientas para hacer dinero porque constantemente estoy actualizando la lista de sitios o de recursos que te permitirán ganar al menos un poco de dinero sin mucho esfuerzo y también no olviden que cada mes, cada mes regalo dinero en efectivo para las personas que me siguen en Instagram y que dan like y comentan en mis publicaciones. Y bueno, vamos al grado. Recuerden que cada persona es un mundo diferente. Pero en general, estas 10 señales te pueden dar una idea de dónde estás parada y saber si eres importante para ese chico o no. Empecemos con la número uno. Puede ser que tu chico esté enamorado de ti si te toca sin buscar acostarse contigo. Cuando alguien quiere estar contigo porque te desea con todas sus fuerzas, lo vas a notar. Se siente en la manera de tocarte, de acariciarte, de abrazarte. Si la otra persona solamente te quiere para tener relaciones íntimas, y no tiene una actitud de cariño hacia ti, disfrutando de los ratos juntos, puede que te vea más como un objeto que como una persona. Ahora bien, puede que esta sea su manera de ser. Si es así, intenta hacerle entender de forma asertiva que quieres algo más que solamente estar juntos para pasar una noche. Número 2. Tu felicidad es igual de importante que la de él. Cuando estamos enamorados de alguien, nuestra felicidad depende de la suya. Pensamos maneras de hacerla sentir especial, de que sepa que con nosotros no le va a faltar nada. Al final es algo que no se piensa, sino que sale de uno mismo. Si has llegado al punto en donde llevan tiempo juntos y ya no te trata igual, quizás sea hora de decirle que, qué es lo que tú realmente quieres. Número 3. Le brillan los ojos al mirarte. Dicen que la mirada es el reflejo del corazón. Muchas veces el lenguaje corporal habla por sí solo. La cuestión es que cuando uno está enamorado, la pupila se dilata y la lubricación de los ojos aumenta. Esto se debe a la dopamina y a la norepinefrina que el cerebro segrega cuando se está feliz o en este caso enamorado. La próxima vez que estés con tu chico, fíjate en sus ojos. Te dirán mucho más de lo que crees. Número 4. Le encanta escucharte. Cuando uno está enamorado de ti, prefiere estar contigo que con sus amigos, obviamente. ¿Por qué? Porque tú le haces sentir especial y aunque no hablen de nada en específico, tu, su, tu simple presencia significa mucho para él. Le encanta pasar tiempo contigo a solas, por ejemplo, porque, tienes, porque tiene una gran importancia. Tú tienes una gran importancia en su vida y en su día a día. Y de algún modo, una parte de su atención siempre estará centrada en ti. Te escucha porque le importan tus necesidades. Número 5. Presume de tenerte Cuando tu pareja está enamorada de ti, le encanta pasear contigo, salir a cenar o a tomar algo. ¿Por qué? Porque está orgulloso de estar con alguien como tú. Le gusta que lo vean contigo. Puede sonar un poco mal esto, pero si, pero si piensa que es especial es, o es lógico que le guste que la gente vea que es un tipo con suerte. explico? Esto no significa que te exhiba como si fueras un trofeo. Puede pasar. Pero es más bien porque está feliz de ir contigo a fiestas, a reuniones, a eventos sociales, porque valora tu compañía. Número 6. Hace más de lo que dice. Hablar y prometer es muy fácil, lo he dicho cientos de veces, pero las palabras las lleva el viento. Cuando tu pareja está enamorada de ti, no te deja a medias con esas promesas, sino que pone todo lo que está de su parte para que la relación que vives con él sea única. Y especial uno nota y es capaz de darse cuenta cuando le quieren porque se siente querido y eso se nota no en el contenido de lo que dice sino en lo que se hace y en el modo en el que se hace así que en definitiva el cariño se expresa no se comunica si no notas ese cariño quizá debas reflexionar sobre tu relación número 7 no siempre eres tú quien mensajea primero cuando estás en una, en una relación y están separados porque cada uno vive en su casa si no le hablas tú y él no te habla es posible que no esté enamorado cuando sientes ese sentimiento tan profundo tan fuerte llamado amor la necesidad de conversar con esa persona sale de ti unas veces te mensajeará él por whatsapp y otras tú pero si nunca te envía mensajes y mucho menos mensajes con cariño, es que realmente no está pensando tanto en ti. Número 8. Es generoso contigo. Y claro, cuando sientes amor por alguien te vuelves generoso. No es cuestión de estar todo el día pendiente de la otra persona, pero sí que querrás que tu pareja esté contenta y que no le falte nada. Además, tu amor siempre tendrá en cuenta tu opinión. Porque eres su prioridad y va a esforzarse para que su relación funcione. Número 9. Le encanta pasar tiempo contigo, obviamente. Cuando eres su prioridad, el tiempo que tiene es para ti. Ir a la montaña a escalar, un paseo por el parque, un fin de semana en la nieve. Uh, cualquier excusa es buena para tenerte cerca y para pasar momentos juntos. Eres lo que más quiere y por eso quiere estar contigo cada día, en cambio, si lo que quiere es irse de vacaciones a Tailandia sin siquiera consultarte o prefiere irse a la playa con los amigos para pasar el verano con ellos, es obvio que no te está tomando en cuenta y si no te toma en cuenta para cosas como esas es porque simple y sencillamente no le importas tanto y número 10, finalmente, hace planes contigo a futuro cuando tu pareja está enamorada de ti, hace planes de futuro contigo. Y esto no significa, no quiere decir que esté planeando la boda. Pero, por ejemplo, si le sale una oferta laboral o una oportunidad de cambiar de trabajo, tú estás en sus planes, ya sea a la hora de rechazarla o de aceptarla. La decisión la tomará consultándote y llegando a un punto en común contigo. ¿Por qué? Porque le importa tu opinión y porque quiere estar contigo y no se plantea vivir sin ti a no ser que ocurra algo muy importante que suponga un cambio completamente drástico en la relación, es así de simple. Y bueno, eso es todo, espero este video te haya dejado un poco más claro cómo va tu relación, recuerda que las relaciones requieren tiempo y esfuerzo, cada persona se enamora a su tiempo, unos más rápidos que otros si crees que tu pareja no está enamorada de ti eso no significa que no lo vaya a estar nunca no olvides que si aún no conoces a la persona ideal es porque aún no has alcanzado quizá aún no has alcanzado la mejor versión de ti mismo así que sigue trabajando en ti olvídate de encontrar a alguien bueno Enfócate en encontrar, en crear la mejor versión de ti y alguien más te dará la mejor versión de sí mismo. Antes de despedirme, quiero que me dejen en los comentarios ¿Cuándo fue la última vez que se estuvieron, bueno, más bien, que estuvieron enamorados y qué fue lo más loco que hicieron por esa persona? En mi caso, por ejemplo, lo más, lo, lo más loco que yo he hecho por alguien estando enamorado fue mudarme a Australia solo para poder conquistar a una hermosa chica australiana que conocí cuando ella estuvo en vacaciones, de vacaciones en México y bueno, al final estuvimos juntos unos meses y después las cosas no funcionaron pero la verdad es que no me arrepiento, mi tiempo en Australia fue realmente increíble y bueno, si les gustó el video o algo les pareció interesante denle un like suscríbanse aquí arriba, denle click en la campanita, tin tin tin tin